De la magistrada Germán Brito, Miriam Germán Brito, quien es la Procuradora General de la República, que el fin de semana pues tuvo una, una situación de salud que la mantiene, ¿verdad? ingresada en una clínica en la ciudad de Santo Domingo. En condiciones muy delicadas fue la información que se suplió tempranas horas del día de hoy, aunque dentro de su cuadro eh, de salud, pues está estable. Y yo quisiera pues referirme a un, con respecto a la salud de la de la de Miriam Germán Brito, quien es la Procuradora General de la República, y con respecto a la a la, a la incertidumbre que muchas veces dan eh, pie a que la gente comience a especular porque las informaciones eh, no comienzan a fluir eh, de inmediato, suceden las situaciones, lo que permite que los diversos medios de comunicación eh, hagan ellos su propia conclusión y comiencen ya entonces a especular con la situación. Esto ocurre porque, eh, primero, eh, eh, se ingresa la magistrada Germán, eh, se mantiene muy hermético para emitir eh, opiniones oficiales de la situación de salud en la que se encuentra, a sabienda, a sabienda del nivel de funcionaria que es la Procuradora General de la República, que no es cualquier funcionaria, o sea, es una funcionaria de alta, de, de, al más alto nivel. Entonces, yo entiendo que la población, la ciudadanía, debe mantener, mantenerse orientada de la situación en la que se encuentra eh, una funcionaria del nivel de la magistrada eh, Miriam Germán Brito, quien es la Procuradora General de la República. En la tem a tempranas horas de hoy, pues ya realmente se emitieron. Eh, opiniones oficiales donde dice que es un estado muy delicado, pero dentro de este estado eh, se este encuentra estable. Así que vamos a pedir a Dios para que la magistrada pueda recuperarse y salir airosa de esta situación de salud. La magistrada que tiene unos 71 años, ¿verdad? Y ha dedicado durante muchos años sus conocimientos eh, como abogada al servicio público. Así que reiteramos, seguimos pidiendo... Adiós para la pronta recuperación de la magistrada eh, Miriam Germán Brito. Eh, en otro orden, el fin de semana, pues, saben ustedes que está pendiente que se elija el defensor del pueblo. Algunos ciudadanos que entienden tienen las condiciones para ser el defensor del pueblo, pues, han manifestado la intención de postularse como candidato, entre ellos el doctor Jiminyan, que todo el mundo conoce la labor arturista que ha hecho eh, durante toda su vida, verdad que es el, el propietario de la clínica Cruz Jiminyan, pues todo el mundo conoce la labor del doctor Cruz Jiminyan, así como también de otros ciudadanos que han eh, manifestado la intención de serlo, como por ejemplo el abogado eh, José Opperman, que sobre todo los macorizanos eh, los conocemos por la, su participación en el juicio del de, de asesinato de la, de la, de la niña eh, Emily y otros que manifestó la intención de postularse como como candidato vamos a decir a ser defensor del pueblo fue el ex diputado y dirigente de la fuerza del pueblo el Henry merán yo creo que un puesto como este, aunque tal vez no haya trascendido, tal vez con la importancia que tiene, pues yo creo que no se puede eh, como cualquierizar. Realmente yo entiendo eh, que el defensor del pueblo debe ser una persona que ciertamente haya demostrado que siente que tiene interés eh, por defender los intereses de nosotros los dominicanos actualmente el, la señora que es defensora del pueblo que ya tiene ya excedió el tiempo que le permite la ley pues ha manifestado en múltiples ocasiones ya que debe ser sustituida por muchas razones porque ya cumplió y porque tiene una edad bastante avanzada y yo creo que ya las condiciones en que está no es para eh, mantenerla en ese puesto pero cuando digo esto por ejemplo eh, y veo el caso, por ejemplo, de, de Henry Merán, que es un eh, exdiputado dirigente de, de la Fuerza del Pueblo, que ha manifestado su interés, eh, saben ustedes que trascendió, aparte de ser diputado, en las elecciones pasadas con el asunto de, de la formación del, del partido, la división, la separación de Leonel Fernández, su salida del PLD, donde él también se mantuvo al lado de Leonel Fernández, eh, y todo el mundo conoce. Eso es eso no es que yo, lo que yo estoy diciendo, que es nuevo, ¿verdad? El, el, el, la calidad como dirigente de la fuerza del pueblo que es Henry Merán, de manera que yo entiendo. Dentro de los dos o tres candidatos que hay que se han postulado, que han manifestado el interés de ser eh, defensor del pueblo, él es uno. De manera que mientras menos son, tiene mayor posibilidad de serlo. Entonces yo me imagino, imagínese usted eh, que salga Henry Merán y que lo elijan defensor del pueblo, entonces van a seguir se va, en aumento las expectativas de la cuota de poder, aunque usted no lo crea, que tiene eh, y que está adquiriendo el expresidente Leonel Fernández en, en el gobierno del PRM, el gobierno del presidente Luis Abinader. Así que ahí están, eh, se, ya manifestó postularse, su intención, su interés de postularse como eh, candidato a defensor del pueblo, el exdiputado y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán. Así es que vamos a ver qué va a pasar cuando se reúna la comisión que tiene la, la, la responsabilidad de elegir el defensor del pueblo. Y hablando de exdiputado, pero ahora vamos a hablar de un diputado actual y lo es el diputado por Alianza País, José Horacio Rodríguez. Quien manifestó que, hay que tenemos que ir revisando si realmente necesita el país tener un Senado. Ojo, esto lo dice un diputado actual, ¿verdad?, de la Alianza País, donde él manifiesta que el país debe, o los sectores deben ir pensando si realmente necesita la República Dominicana tener una Cámara de Diputados y tener un Senado. Él dice eso porque, y lo plantea, de que la mayoría de los, de los proyectos que son aprobados en la Cámara de Diputados, cuando llegan al Senado, ahí perimen. Entonces, supongo, o vamos a asumir que por esa es la razón, que él dice que, según él, no tiene tal vez la razón de ser que exista un Senado y una Cámara de Diputados. Él plantea que pudiese existir una de las dos, porque hay otros países donde realmente no existen estos dos hemiciclos, la Cámara de Diputados y un Senado de la República. Así que, ojo, es interesante esto que plantea José Horacio Rodríguez, diputado de Alianza País. No había oído en, a nadie, en ningún sector, que haya manifestado este tipo de, de, de, de situaciones eh, Creo, hasta si, si alguien más no lo ha dicho, que es el primero que, se, que plantea esta situación, de que en el futuro, ¿verdad? No deberá ser lo inmediato, pero sí en el futuro hay que ir pensando si realmente el país necesita una Cámara de Diputados y un Senado de la República. Yo creo que faltan muchos años luz, señor diputado, para lograr eso, que no está mala la idea suya, pero creo que falta mucho para lograr que eso pudiese materializarse en la República Dominicana.